La palabra per el Grupo Parlamentario de Podemos-Podemos, -Podem, el señor ilustre diputado, don Antonio Montiel. Señora Presidenta. Como te oiga. Diputados y diputadas, señorías, buenos días. Y... He asistido a, a la comparecencia del señor Conseller eh, y la verdad es que he de comenzar a decir que tenían un amplio ventaje de coincidencias. No podía ser de una otra manera porque muchas de las ideas que ha planteado, muchas de las propuestas están en la línea del acuerdo del botánico. De todas maneras, nosotros teníamos el, el nuestro propio taraná. El nuestro propi punt de vista y volien incidir en algunes cuestiones. Es ser que ni ha un algrau de consenso ya en el diagnóstico de quién es la situación de la Comunitat Valenciana. El Partit Popular ha tingut el gran mérito de fermos coincidir a tots, que això és es un desastre. Els empresaris, els agricultors, les associacions professionals, els sindicats, els partits. La ciudadanía, que les ha traído el gobierno, han coincidido en que eso es un desastre, en ¿eh? que la situación económica es eh, de los más greus del conjunto del Estado español y estén en muchas cosas bais de la millana La complicada situación en la que se troba el tejido empresarial no es solo un problema de la crisis internacional, no es solo un problema de la globalización, no es un problema de que el capital ha fuchido a ámbitos eh, más eh, més rendibles, sino que eh, teníamos un problema y es que así es van ficar todos el sous en la matriz cistella en apostar por un modelo de crecimiento, de consumo de territorio y de recursos naturales, en apostar por un modelo inmobiliario y en descuidar el, el, el nuestro sector productivo, un sector un tic productivo, perdón, en el que efectivamente tenéis mucha fragmentación, pero también tenéis mucha riqueza. Eh? Tenéis empresas chicotetes y millanes, el 75% están en dos o mains trabajadores, pero de todas maneras es un, eh, un ámbito muy rico en muchas posibilidades. Nosotros fixaren en eix 4 acord del botànic el AIS-4 de la transformació del Botanic el travail para la transformación del nuevo model productivo. Evidentemente. Y eh, e es una ya lo al consejero Soler eso puede convertirse en un mantra eh, que todos estarían repitiendo al Mateis, pero en de concretar mesures. medidas. Nosotros pensamos, además, la Asociación Valenciana de Empresarios, que parte del problema es que eh, nuestras empresas tienen capacidad, tienen incapacidad para adaptarse a un mercado, eh, porque no tienen los estímulo de cara a la innovación, de cara a la internacionalización, de cara la, al financiamiento, etc. Y nosotros eh, hemos han detectado, y en sorprende, eh, sorprende, pero eh, que sigan precisamente nosotros que tenga que decirlo, que los empresarios valencianos están muy descontentos en el que va a ser la gestión del anterior gobierno, porque es que saben de un insuficiente recolzamiento y de la falta de actuación política para mejorar la segura competitividad. Nosotros detectábamos en los empresarios que exigían políticas activas para el incremento de la competitividad, exigían cosas muy elementales, como por ejemplo seguridad jurídica a la hora de la percepción de las subvenciones, la tranquilidad de que las administraciones públicas estaban realmente comprometidas en el proceso de reconstrucción del tejido productivo y de la creación de empleo, y por ejemplo una cosa alarmante, y era el ejemplo terrible que suponía eh, la, el apoyo, precisamente el gasto público de la Generalitat en la financiación del IMAX de Masí, que entre 2011 y 2013 se redujo un 12,9%. Una disminución particularmente severa en el caso de la financiación a terceros en políticas de innovación, que pasaron de 123 millones de euros en 2011 a tan solo 51,2 millones de apoyos públicos a la innovación empresarial financiada a través del IBACE en el 2013. Curiosamente, Mientras tanto, se devolvían ayudas europeas que tenían que haber estado destinadas a eh, mejorar algunos de estos sectores. Nosotros eh, entendemos eh, la situación que plantean los empresarios y queremos también eh, ayudar, contribuir con algunas propuestas. Mire, nosotros apostamos por un proyecto de ley para la regulación y sostenibilidad del sistema valenciano de innovación. Y después explicaré por qué queremos que sea un proyecto de ley. Queremos que se acerquen la Red de institutos tecnológicos de la Comunidad Valenciana, que efectivamente son organismos autónomos, como dice la señora Ortiz, pero si leyera las conclusiones del informe de, precisamente de los institutos tecnológicos, constataría el nivel de cabreo eh, que los la Red de institutos tecnológicos de la Comunidad Valenciana tienen con lo que fue la gestión del Gobierno anterior. Queremos que haya una política propia que no dependa exclusivamente del flujo de los fondos FEDER en materia de I. D+, I. Queremos tener política autonómica en materia de I+, D+, I. Queremos alcanzar la media europea, que está en un 3% del PIB, y no quedarnos en un 1,02%, que era la sexta posición entre las comunidades autónomas del Estado español en el año 2013. Queremos que haya un pacto para el desarrollo y la integración de la logística. Queremos que haya una política, un plan de impulso decidido al cooperativismo y a la economía social. Y estamos ahí de acuerdo y vamos a encontrarnos con usted le animamos a seguir por esa senda. Nosotros lo que sí que queremos es que además se actualicen estructuras como el Consejo Superior del Cooperativismo, tanto el Registro como el propio Consejo. ¿eh? Eh, porque aquí pasa un poco como con el Observatorio del Comercio. Es decir, que ha habido unas estructuras que han sido colonizadas de alguna manera, por afinidades políticas o que, cuanto menos, se han, de, han devenido inoperativas. Queremos un proyecto de ley para el impulso, desarrollo y protección de las pymes, empresas familiares y autónomos. Celebramos su preocupación por eh, la necesidad de dar una estructura coherente de apoyo a la interna internacionalización a través del IBACE. Y también nos encontrará dispuestos a colaborar en el impulso hacia la transición ecológica y la eficiencia energética de nuestras empresas y de los sectores productivos en general. Queremos también un gran pacto para la formación empresarial y también queremos que se fomente lo que llamamos las industrias de servicios creativos para que el talento se convierta en un elemento que también coadyuve a la productividad y a la competitividad. En materia de comercio y artesanía, nosotros apostamos por el pequeño comercio, por lo que se llama el modelo mediterráneo de comercio. Queremos que el comercio local sea un elemento clave en la construcción de ciudad, planes urbanísticos que incorporen el comercio como un elemento de, eh, positivo y no como una, eh, como una especie de impedimento. Mire, nosotros creemos que las actuaciones territoriales estratégicas, a la señora Ortiz, las actuaciones territoriales estratégicas creemos que fueron un error de la LOTU. Un error de la ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje. Creemos que era una trampa para huir de la planificación y creemos que ejemplos como el de Ikea, el negocio del señor Ortiz, que imagino no sean familia, el... creemos que ese tipo de negocios lo que crean es un conflicto, muy grave, crean un conflicto muy grave y atentan contra el pequeño comercio de proximidad de la ciudad de Alicante. Y hay otros ejemplos. Por tanto, queremos que haya estudios reales de prospectiva y de impacto acerca de los pros y contras que generan estas implantaciones comerciales que atentan contra nuestro modelo de comercio. En el tema de la libertad de horarios comerciales estamos de acuerdo con usted y, además, celebramos que se convoque el observatorio y que se regule, pero que se recojan las reivindicaciones de los propios, eh, del propio sector, porque eran los principales eh, damnificados, perjudicados por la regulación anterior del observatorio. Nos parece muy importante que se trate el tema de, cuando se hable de, de horarios comerciales, se tenga en cuenta el respeto y el equilibrio de los derechos del personal laboral y la conciliación. Y queremos también que haya una política activa en materia de consumo. Porque mire, es demasiado frecuente que los ciudadanos nos veamos abocados a contratos de adhesión o contratos en los que hay cláusulas abusivas en empresas con las que no podemos tener igualdad de condiciones. Empresas de telefonía móvil, servicios financieros, empresas de energía eléctrica, de suministro de gas, de agua. Y mire, aquí hay, aquí hay informes que dicen que la muerte de 800 personas en esta comunidad está relacionada con la pobreza energética. Y resulta que hasta hace cuatro días había que pagar una tasa para hacer una reclamación en relación con la actuación de las empresas eléctricas. Por tanto, creo que usted debe tener autoridad suficiente para poner límites. ...y plantarse ante los abusos de este tipo de empresas. Y creo que lo puede hacer con el apoyo de las asociaciones de consumidores y usuarios. Creo que ahí tiene usted mucho recorrido. A mí me sorprende que efectivamente el turismo no haya quedado dentro de su ámbito de competencias. Porque, mire, le voy a decir dos cosas. Yo creo que el problema de tratar los sectores productivos por separado... Eh, pues ...puede responder a una lógica de funcionalidad o estructura de gobierno... ...pero yo creo que no es la mejor fórmula. En primer lugar porque se produce una fragmentación de políticas que nosotros queremos que, creemos que se debe corregir. En primer lugar, pensamos que algunos de los planes, proyectos, programas de los que se ha hablado aquí deberían adoptar la forma de normas jurídicas. Es decir, deberían venir a este Parlamento y sin perjuicio del diálogo con los sectores y agentes económicos y sociales afectados, deberían adoptar la forma de leyes y no solamente de planes o documentos de los que a veces tenemos una cierta saturación. Y yo creo que eso les daría mayor legitimidad y también tendría mayor eficacia estas decisiones, que yo creo que van por el buen camino, por lo menos. Y luego nos gustaría que asumiera usted ese compromiso, que algunos de los planes y algunos de los documentos de los que habla usted, que tienen carácter meramente indicativo, se convirtieran en normas jurídicas. Y luego me gustaría decir una cosa. Nosotros creemos que hay que establecer un mecanismo, una especie de órgano intragubernamental de coordinación económica, una especie de comité económico similar, precisamente para evitar la descoordinación que se puede producir en el diseño, ejecución y e evaluación de políticas públicas en materia económica. Creemos que la fragmentación de modelo productivo en el señor Soler, de agricultura, la señora Cebrián, de turismo en la, en la misma presidencia, o en su, de su consellería, los temas de comercio, etcétera, pueden provocar alguna disfunción. Y nosotros queremos proponerle la creación de ese órgano, de ese órgano intragubernamental que coordine la política económica en su conjunto y, además, haga un seguimiento y evaluación. Porque, mire, ya acabo, ya acabo, señoría. La coordinación en la acción política y la aplicación del gasto público, los personalismos e incluso la estúpida competencia entre departamentos y administraciones abundó en tiempos del PP. Y, por favor, no repitamos errores. Muchas gracias, ilustre diputada. A continuación, para fijar la intervención del Grupo Parlamentario y Compromiso, tiene la palabra la ilustre diputada Teresa García. Por un...